Bueno, el tema es cómo formular el problema científico y habla de los objetivos, pero primero hay que formular el problema científico y luego hay que describir cuál es la, evaluar cuál es la hipótesis, las variables y sobre eso fijarnos un objetivo. Hay varios caminos, algunos autores piden que primero hagamos el estudio de todita, las, probabilidades de todas las hipótesis hipótesis y subhipótesis de toda esa información y al final propongamos una hipótesis otros autores en el caso yo, yo particularmente estoy consciente de, que esta consciente de que esta última forma es la mejor establecer un, un posible problema las hipótesis y su subhipótesis de hacer una pequeña prueba y sobre eso fijarse objetivos objetivos de investigación hay algunos autores que empiezan por el objetivo primero yo creo que depende del nivel y la magnitud de investigación por ejemplo hoy quieren saber de la vacuna y el objetivo es encontrar la vacuna bueno, primero es el objetivo y después las hipótesis y en otros casos es cuando uno encuentra un problema entonces primero la hipótesis y después los objetivos unos son más genéricos, y otros son más, más específicos. Hoy nos trata de se trata de formular un problema de tal manera que sea tan científico como que te puede estudiar. ¿no? Y ese, esa es la idea. ¿no? A ver cómo hacemos nosotros para tener un problema científico y cómo lo hacemos, escribimos para que esto sirva. De todo lo que hemos leído y todo lo que hemos visto, cómo lo escribimos a ese problema para que pueda tener una expresión científica alguien lo pueda leer, lo pueda comprender y pueda programar una actividad de, de investigación. ¿no? Entonces, el primer problema científico que ya lo hemos visto con el doctor anterior, ¿no? es, tiene alguna naturaleza. ¿no? Primero, que son dificultades que se plantean al interior de una disciplina científica. Y cuando hablamos de disciplina científica, quiere decir que cumple algunas, algunas normas. Tiene un sujeto de medición, un sujeto de estudio, una metodología, eh, además tiene capacidad de ser repetido y estudiado, tiene mediciones, eso es científico, algo que se puede probar, ¿no? Y además eh, se formulan casi siempre como pregunta, pero ¿no? algunos como pregunta o como enunciado. En nuestro caso es preferible hacerlo para preguntas ustedes están en el pregrado, ¿no? En algunos casos en en física, por ejemplo, son enunciados y se van a probar si es el enunciado de No Es complicado. O en astronomía, por ejemplo. ¿no? En nuestro medio eh, casi siempre es un, una pregunta. Tiene algunas características. Primero, que tiene que ver que esa pregunta sea necesaria para encontrar la solución. Porque si nos preguntamos algo que no tiene que ver con el asunto, no nos sirve. La otra, pregunta es que esa, la otra idea es que esas preguntas... Tienen que ser posibles y solucionarse. Porque si estas no se pueden solucionar, ya no es un problema, es un hecho. Ya no hay problema. No tenemos pro si yo no puedo componer algo, no es un problema. El problema es algo que se soluciona. Además, que tiene un método para poder abordar, o sea, tiene una forma de poder hacerlo. Si ese problema que usted pone no tiene cómo abordarlo, pues este, es una realidad, nada más. Es así, es como que el, la manzana es color verde, pero no hay cómo, es verde, ya no hay cómo cambiarlo. Y la otra es que tenga una referencia, o sea, tenga a alguien o algunas cosas que hayan sido estudiadas con anticipación, que ¿no? ya se sepa de dónde vienen, hacia dónde van, que alguien tenga una, una, una información. ¿no? Y este problema científico, como acabamos de visto con el doctor anterior, tiene algunos eh, requisitos. Primero, que tiene que estar a, condicionado a la, a lo que, al problema, ¿no? o sea, a la realidad. Si el problema científico, para, hay, hay algunas este, discrepancias, ¿no? Especialmente cuando nuestros amigos de pedagogía, de filosofía. El problema no es la realidad. Bueno, pues la realidad la tiene en la mente cada uno, pero es complicado. Pero sí es cierto que el problema científico tiene que ser ligado a una realidad, ya sea existente, inexistente, finta como fuera pero hay una realidad, hay, un, hay un, un ámbito, un marco. La otra es que tiene una consistencia interna y externa. El, los problemas no vienen solos, nunca hay un problema solo. Los problemas están unidos a otros problemas o forman parte de otros problemas Entonces no hay la idea que yo voy a investigar solamente esta partecita y lo demás no. Tiene muchas conexiones y es importante. Primero, tiene consistencia. ¿Qué significa eso? Es que es coherente y no se mueve. O sea, es algo que es con, duro. Cualquier forma que usted hace el cambio, pero siempre es lo mismo. Por eso dice coherente con el conocimiento, aceptado en la disciplina. Y además, cuando se plantea, también es conocimiento con otras disciplinas. Entonces, un dolor de cabeza... Sí, el dolor de cabeza, pero tiene más disciplina que lo van a evaluar y todos van a terminar en el dolor de cabeza. ¿no? La otra peculiaridad es que el problema científico es claro y exacto, que tiene un ámbito, no no, no, no es vago. Dice, hasta tal punto tiene tu límite y está claramente precisado, que lo vamos a ver más adelante porque dice sus dimensiones y sus variables, ¿no? Y está dentro de un contexto teórico. Acá hay algo que hay que precisar en lo que es teoría, porque a veces nosotros nos vamos y nos salimos. Se dice marco teórico o concepto teórico cuando hay algo que sustenta un hecho. Es una versión de un hecho. Por ejemplo, la teoría del Big Bang. Es una teoría que está sujeta a muchas reglas y tesis y sus estudios. Pero es la teoría, dice que el mundo está en un momento de explosión. Hay miles de ellos, es como un, como, como, como un fósforo que se enciende Un Big Bang, una gran explosión. Pero es tan... Nosotros somos tan pequeños y es tan grande lo que se va a consumir que ni lo sentimos. Pero es como un fósforo que se va a encender y en un momento determinado se va a apagar, ¿no? Esa es la teoría, la famosa teoría del Big Bang. Coincide con esas la teoría de la relatividad, la teoría de la gravedad, la teoría de la electricidad, la teoría del magnetismo, todas coinciden. Entonces, es otra gran teoría. Entonces, esas cosas son importantes. Entonces, cuando usted tiene una teoría sobre un, sobre un negocio, dice la oferta y la demanda, esa es una teoría económica. Así que cuando sube la oferta, la demanda se, se, se, se, se, se, se contrae, la gente no compra. Y cuando aumenta la demanda, se checa la otra. Es una teoría que se ha ido probando con muchas formas, ¿no? Móviles de precio, conductas de consumidor, pero funciona. Eso se llama una teoría, es algo que sustenta las cosas. Pero esas teorías están, están sustentadas en definiciones y conceptos. Por eso, cuando leen, le preguntan ¿cuál es tu teoría? Es que tu teoría va a tener algunos autores que sustentan esa teoría. Es un... Yo no lo, lo he visto todo el tiempo, pero recién en mis clases, estudiando doctorado, recién pude entender qué significaba una teoría. La teoría es algo que da fundamento a todo lo que tú estás poniendo. Entonces, cuando yo hablo de que le voy a vender un litro de alcohol medicinal a fulano de tal, y le pregunto, ¿y en qué teoría es esa? Ah, eso, eso es en la teoría económica. Y que, uy, es enorme la teoría económica. Y ahí vas poquito a poquito a la teoría que tiene que ver tu tema. Pues la idea importante, la parte, esa palabrita de contexto teórico, porque tiene que ver con algo que tiene que ver con tu área problemática, tu profesión, y además de eso, que es un problema en esa teoría, que no, otros no lo tienen solucionado. El otro aspecto que está precisamente en cuanto, que eso es algo que se puede, se nota, ¿no? Es el caso de que es, es potencialmente algo contrastable, es algo que se puede medir y se puede diferenciar, porque si no podemos medirlo no hay la diferenciación. Bueno, no tenemos muy poco podemos hacer, ¿no? es, es, es, es muy difícil. Y el problema es que deja de ser científico porque no lo puedes medir. Esas seis o cinco aspectos son quizás lo más importante. Y hay una clasificación que acá este. Yo soy eh, muy modesto no sé si En dejar que eso Lo haga un filósofo O alguien que se dedica a esta parte Porque la clasificación de un problema Es completamente difícil Tiene muchas variables Hay niveles Métodos este, este, Niveles, métodos Ahí Hay como 10 formas no Que es una es una clase aparte eso ya no, ya no es no forma parte de nuestro curso porque se presume que lo llevaron en científica ¿no? entonces eso usted va y lo busca bien lo clasifica lo que sí hay que precisar muy bien es que algunos son de naturaleza teórica y otros son prácticos ¿no? hay problemas pragmáticos y problemas teóricos los problemas teóricos se sustentan como podemos de decir en conceptos y definiciones de otros autores los problemas prácticos vienen de los que están viendo en el campo y también por su objeto, algunos son formales, o sea, hay una norma, otros son fácticos, son de hechos, y otros son de relaciones sociales. Depende del problema, como sea, en nuestro caso casi todo es social, ¿no? Tiene que ver con eso. Y por su forma, acá el autor hace eh, muy sencillo, es en forma interrogativa. También es positiva, ¿no? o sea, entonces te preguntan ¿no? qué, por qué, cómo, cuándo, dónde, cuál. Cada, cada autor toma como punto importante alguna de esas preguntas. ¿no? Yo trabajé en un ámbito que hacíamos averiguaciones de tipo sobre la delincuencia. ¿no? Y lo primero que me dijo un señor dice, lo que usted tiene que decir es qué hora, en qué momento, qué hora. Y después de ahí pregunta todo. Y yo, ¿pero por qué? Decía, ¿no? Es que la hora es lo único que no puede variar. Pasa y es el único sitio, no hay... Ese señor, sucede en ese momento, no hay en otro momento. Bueno, me quedó grabado desde ese tiempo, así que cada vez que voy a hacer alguna de esas cosas, lo primero que digo, ¿qué fecha? ¿En qué momento? Y de ahí empiezas empieza a preguntar. Porque si tú hablas de todo lo demás, ¿y en qué hora? No sabes. Entonces, la hora fija el momento, el día, el año, fija el, el momento de todo el panorama. Cada u, cada autor, bueno, ya eso queda a criterio de cada caso que ustedes propongan, ¿no? Hay algunos ejemplos de la ciencia pura, por ejemplo, dice, ¿no? Es el saber del conocimiento, conocimiento. Nosotros este, trabajamos muy poco en ese campo, ¿no? Trabajamos más bien en el campo de la ciencia aplicada, en donde... O aplicamos nuestros conocimientos y si no se han hecho prácticos, no es verdad. Entonces, la ciencia aplicada es que si ese conocimiento que tú tienes no se aplica, bueno, ya no no, no no es verdad, ¿no? Así que si yo tengo un plan de negocios y no vendo, pues lo mismo que nada, ¿no? Es de nuestra, de nuestra parte de la ciencia aplicada. En resumen, ¿no? Delimitar el problema es precisar qué aspectos de aquella problemática que hemos visto son objeto de estudiar y cuáles no. Se considera como delimitación la estructura temática. Es decir, si no es de nuestra área, no es de nuestra especialidad, pues no tenemos problemas científicos. El espacio, ¿en dónde? Si el ámbito es un ámbito, un lugar donde... Tiene que ver con la administración, la economía, sí, pero algunos me hacen preguntas de qué vamos a hacer con el COVID. ¿Y cómo? la vacuna? Pues eso no la vemos nosotros. Podemos solucionar los, los efectos económicos de la vacuna, sí, pero eso no. La vacuna no. El tiempo, el momento, de cuándo a cuándo. Y lo más difícil, ¿no? Si no hay información, no hacemos nada. Entonces, si no tenemos esa información, no podemos decir, este es el problema. Ya algunos habrán hecho un cuadrito que dice todos estos valores y los pesa para poder saber cuál es aquel problema que es factible de, de, de, de plantearlo como problema científico. Alarcón dice: bueno, que hay dos formas: forma interrogativa y forma declarativa. La declarativa, bueno, la interrogativa no hay nada que decir, ¿no? Porque es verdad, es una pregunta, ¿no? a nivel de dimensión, introversión, extraviaje. La como nosotros lo preguntemos. La forma declarativa es este es una pregunta encubierta, ¿no? es, Esta investigación este, expone un tema y deja para que el autor, el que lee, interprete la pregunta. Puede decir, los niños en un que están en tal sitio y están comiendo mal. La desnutrición por eso. Entonces ya uno puede elaborar muchas ideas, y muchas hipótesis. Lo importante es que, en la última, es procurar usar la semántica adecuada, es decir, usar la palabra que describe lo que tú quieres expresar. Y hay un problema complicado ahí, ¿no? Porque lo que escribe un colombiano es muy diferente a lo que escribe un peruano. Son sus vivencias con sus, sus significados distintos. Entonces hay que tener bastante cuidado en esta parte. ¿no? Nosotros escribimos a la norteña, pero si alguien lee una, hace una lectura de Bolivia, encuentra algunas cosas que ellos no dicen pero que lo dan como presumido, ya que están aceptados, porque su comunidad lo tiene así. Nosotros también hacemos algo, pero como es parecido. Entonces hay que tener cuidado en la parte, especialmente en la declarativa. En la parte de interrogación no hay mucho problema, es muy, muy directo. ¿no? Por eso dice el autor, es mejor dejar de lado de lo bonito de la exposición y pensar en lo lógico, lo claro de las ideas, la coherencia y la correcta enunciada. ¿no? Es una actitud genuinamente científica que alcanza la experiencia. O sea, aquella persona que dice en cuatro o cinco palabras exactamente lo que, lo que se necesita saber, eso está siendo científico. Bernal también dice ¿no? que hay dos tipos de preguntas, la general y la específica. La pregunta general permite ubicar el problema y la específica son las que son las claves, porque la pregunta específica nos va a determinar los momentos o los, los tópicos que tienen que ver con las dimensiones. ¿no? Cuando esas están orientadas, ¿si forman parte o qué? Social. El problema está en que a veces la pregunta general es una cosa y las preguntas específicas son otras. Entonces, pues es un conjunto que deben formar una totalidad de subpreguntas. preguntas ¿no? Ya verán, con sus profesores, algunos les van a hacer, hacer un cuadrito y en un lado todita las preguntas en un, y en otro todas las respuestas. ¿no? Y les van a hacer que evalúen cada pregunta, a ver cuál vale y cuál no vale. Y van a encontrar algunas coherencias entre ellas. ¿no? Con algunas de ellas se van a quedar. Acá hace dos ejemplos, dice, por ejemplo, decir, ¿cómo afectan las medidas económicas del gobierno a la actividad empresarial? Las preguntas específicas podrían ser, ¿afectan las políticas económicas a toda la empresa? ¿O a cuáles sectores de la economía afectan más? ¿O qué piensan los directivos de las empresas sobre esas medidas económicas? ¿O cómo se manifiestan o se explican dichas medidas económicas o reflejan? Son preguntas específicas de un tema que tiene que ver Medidas económicas del gobierno, y como nos damos cuenta, medidas económicas es una parte, ¿no?, una, un aspecto. Y en el otro lado está la actividad empresarial, son dos. ¿Recuerdan cuando hay esta ecuación que dicen A igual B? Pues estamos igual, de la misma forma. A es uno y B es el otro. Siempre hay una conexión de ese tipo. Son las variables que ya ustedes las conocen como dependiente o independiente. Y dentro de ellas hay muchas partes, las políticas económicas, los empresarios, tanta cosa, ¿no? Que está, está tratando de hacer el ejemplo este, el autor Bernal. Tresierra dice que habla de causa y efecto, ¿no? Él dice que hay una... Debe utilizarse conjunciones causales. ¿Por qué? Los adverbios, ¿cómo, cuándo? Y las preposiciones, ¿cuál, quién, cómo? ¿No? ¿O ¿Cuál, quién, dónde? La forma de formular el problema tiene una importancia, una relación causal, una estructural y un espacio. Volvemos a lo mismo, coincide, ¿no? Entonces, causa efecto, ¿en qué orden y en dónde y en qué tiempo? Bunch, este, bueno, Bunch, este, es más filósofo, no clasifica muchas cosas, tiene una clasificación terrible, pero este, él es muy sencillo. ¿Cuántos? ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Dónde? Todas las preguntas. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Todo? ¿Cuál es su finalidad? Descubrir las cosas. Y después viene la codificación, clasificar y hacer la relación entre ambos. Todos ya lo han estado haciendo ya, poco a poco, pero toditos. Todos los autores van diciéndonos lo mismo, ¿no? Que hay que hacer un, un marco donde se dan las cosas, un tiempo, establecer las causas, establecer los efectos y las relaciones la mejor relación que usted tenga esa es la que puede ser su problema y acá vienen dos casos en el caso que se orienta a explicar la realidad causa-efecto se le llama explicativo porque una cosa explica la otra y vamos a conversar un poquito de esta parte más adelante porque hay una gran confusión entre descriptivo explicativo, la otra es este, cuantitativo, cualitativo. Y a veces lo tomamos, nos volvemos tan dogmáticos que creemos que cada una de esas cosas es la excepción de la otra. Bueno, lo vamos a ver un momento. Hay algunas técnicas que dice Bunch para hacer estas cosas, para, decir, para formular el problema. Primero, criticar las cosas, ver la forma, hacer de abogado del diablo. Son los hasta que encuentro. Luego, Aplicar algunas conclusiones ya conocidas, algo que ha pasado. ¿Qué, ¿Qué sucedió? ¿Qué hicieron otros autores? y ¿Qué tuvieron de bueno y de malo? Y luego hay que ver algunos problemas antiguos y repasarlos, hay que generalizarlos. Hay que probar si con las nuevas cosas se sigue repitiendo lo mismo. Y buscar las relaciones en los problemas pertenecientes a otros casos. Por ejemplo, hoy estamos en el COVID. El COVID es una gripe. Algunos autores... Es que dicen, yo la voy a tratar como una gripe. Y están tratándola como una gripe, les va bien. Y otros dicen, no, es un microbio. Voy a tratar de matar el microbio. O un, un, un agente externo. Voy. Yo voy a controlar el agente externo. Y otro dicen, yo voy a tratarla como una gripe. En ambos casos, se van salvando. Los que no se salvan, se tienen alguna complicación. Y ya no es, van a terminar fallando por otra cosa. Y si tiene cáncer pero muere de corazón, bueno, pues, pero, como motivo, ¿no? pero son dos vertientes. Entonces, lo prudente hoy es que si tienes algo, trátelo primero como una gripe, y luego si sigue, le gana la gripe, entonces va la otra cuestión. Pero mientras, como una gripe, es una gripe. Entonces, la idea es eh, darse cuenta de que hay que cosas antiguas que se pueden seguir usando, y a lo mejor eso, eso responde el problema. Y las cosas nuevas, ahí las vamos a descubrir cuando aplica las cosas antiguas. Interesante la idea de Bunch, que no, no, es, este, es el que hace una revolución acá en Norteamérica ¿no? Bunch es un señor de apellido extranjero, pero es argentino, y es un físico. Y creo, no sé si estará vivo, creo que ya falleció, o no estoy seguro, pero sus libros se siguen vendiendo. Usted, este alemán este dice que hay tres criterios Primero, ver cuáles son las versiones. Si hay relación, si no hay relación, ¿para qué? Si no da uno, si uno no tiene nada que ver con el otro, ni hablar La segunda, es que debe saber cuál es la pregunta Es decir, cuál es la que no, sacar la que no corresponde De, Dejar la ambigüedad, que no quede en el aire Tiene que estar exacto, tal cosa, tal cosa y tercero, que tenga la probabilidad de llevarlo a la práctica. ¿no? Que cualquier problema significa hacer una prueba empírica, chequearlo. Y eso es lo que creo que es el problema científico. Si no se puede verificar, es imposible decir que tenemos un problema científico. Y acá hay unos criterios de formulación hechos por Pineda, nadie es mío por si acaso, es copiado de otro. Dice que. Algunos empiezan de abajo, dicen que hay que definir la aprobación de estudio y luego hay que expresar una dimensión del tiempo que pasa luego hay que ver una prueba si se puede hacer y luego hace la pregunta y luego hay que expresar la relación entre las variables. Otros autores dicen que es al contrario pero me parece que cualquiera de dos formas funciona. ¿Cuáles son las variables? Hay que formar la pregunta hay que posibilidad hacer la prueba empírica de, de, de las variables hay que expresar la dimensión temporal tiene una, una población De abajo para arriba es la mejor en resumen, formular el problema es presentar en forma de pregunta lo que se quiere averiguar y explicando entre dos o más variables con el propósito de crear nuevo conocimiento y siguiendo un proceso metodológico, científico que permita medir Define, por ejemplo, que la calificación de los problemas es el descubrimiento y de explicación. Ya vamos a lo que estábamos haciendo mención antes. Algunos problemas es para descubrir algo nuevo. Ahí no se puede establecer la causa. Uno encuentra algo, lo codifica, lo estudia y lo guarda. Hay dos profesiones que son ese perfil la una es la arqueología y la otra se llama la astronomía todo está tapado en la arqueología cuando tú lo descubres el que habrá tenido la suerte de ver eso ¿no? un, tra, traza unas le ponen unas tiritas en el piso como, como, como red cuadriculada y le dan su marco a cada uno así como si fuera un excel y comienzan a descubrir y conforme descubren dicen el cuadrante tal había tal y otro así de bajada hacia abajo, y entonces a tal altura, a tantos centímetros, tanto, y lo van ubicando el sitio donde estaban todas las cosas, después que cuentan todas las piecitas, las dibujan en un ambiente, para ver cómo vivía esa gente, cómo estaba y en qué momento, y van a encontrar las relaciones entre ellos, pero eso no lo podían saber, solamente tenían que descubrir, y eso es su descubrimiento, eso lo publican, y es, con eso, a otros vienen y estudian, los historiadores ya, hacen la asociación de ese descubrimiento. Ah, por eso tú sabes qué frasco, y por eso tal señor hacía tal cosa. Ese tomaba la bebida acá y el otro acá. Este era para, este frasco era para bebida, este era para enfermedades. Entonces, eso ya, pero hace el historiador, no hace el arqueólogo. El arqueólogo va y descubre. Ahí su tesis es el de descubrimiento. Ahí no hay más hipótesis. No hay nada que decir, no, hay, no vas a descubrir. Se le llama exploratoria. Es de carácter importantísima exploratoria de primera línea, descubrimiento, no, es aquella exploratoria que hacemos nosotros que ya lo saben todos que vamos a explorar, es, es diferente. La otra es la astronomía, alguien estaba que se un planeta, nadie lo tenía, lo encontró. Son profesiones que se orientan, ahí cae con, muy bien, ¿no? Claro que también hay descubrimientos en la parte de la, con el tiempo se van haciendo algunos descubrimientos en otras, otras materias como son la salud, la educación, un descubrimiento, ¿no? como el de la bomba atómica, es un descubrimiento. Y es una tesis, no tiene causa-efecto, de frente. Esto es lo que nos hemos encontrado. Los problemas explicativos es un poquito más, este, más a nuestra, nuestra realidad, a nuestro momento. Permiten explicar lo que está sucediendo. Como yo conozco las partes, las describo las partes, ¿puedo describir? ¿Por qué suceden las cosas? Y describir la relación entre uno y otro se llama explicación. Y que a esa una causa le llamamos variable independiente y la de efecto se llama variable dependiente. Y cuando explicamos el motivo, estamos explicando. Entonces, nuestro tipo de trabajo es así. Si nosotros hacemos un buen planeamiento de mercado, podemos vender más o menos hacemos la prueba. Si hay un buen planeamiento, se identifica bien al cliente, y hay una buena metodología de venta, suben las ventas. Ah, vamos a ver si es cierto. Hacemos la prueba y efectivamente así es. Estamos explicando. Por eso subieron las ventas. Hacemos un análisis financiero igualito. Hemos checado y decir, ah, por eso no tienes nada en el análisis. Explica las cosas. Esta es la disciplina es esa explicativa. Hay otras que son aplicativas, que no, no sé si lo habrá puesto de todos, ¿no? Estas son aplicativas que este, son experimentales. Tengo tal cosa como la vacuna, ¿no? Le pongo acá y supongo que eso va a pasar. Y no pasa. Me pongo algo así y sale enfermo de otra enfermedad nueva. No, ojalá no pase. Bueno, así es la cosa. Así apareció el chida. Voy a hacer ensayos. Se quedaron algunos que creían que estaba sano y se pegó la cosa. Se empezó a, a, a, a, a, a difundir. Entonces, también hay que ver que algunos problemas pueden ser sustantivos o de objetos y de estrategias. ¿Sí? Los problemas científicos pueden ser sustantivos o de objetos desde cuando se han incrementado exportaciones, ¿cuántas son? las cantidades. Como también puede ser de procedimiento. ¿Qué pasa si se mide el incremento las cosas? ¿Cómo cambian? Entonces, yo aumento las ventas o bajo las ventas, son, se puede contar. Pero si yo modifico un procedimiento, bajo las ventas, ¿qué pasa? sube o baja la productividad. y es de peso, Quiere decir que si un proceso cambia, aún no y, y, pues, y si cambia ese procedimiento, cambia todo. y ¿sí? pues es verdad que la educación llegó y cambió todo. Llegó a lo cambió todo. Cosas como estas, de los procedimientos. Pequeñas cosas que cambian el mundo. Los problemas sensitivos son de dos tipos. Empíricos, que son casi todos, que no, no hay nada eh, que no empiece del empirismo. Todo comienza con alguna experiencia. Que se le llama conocimiento vulgar, todo sea, pero todo empieza en empírico. Si su objetivo se restringe al hallazgo de datos o a la fabricación de un instrumento o objeto que siguen una metodología científica pero son a base de experiencia hay que hacer experimentos claro que a veces vemos los experimentos que han visto otras personas lo que ha pasado en su vida que es experiencia y la pasamos a un libro pero también es experimental solamente que ellos no sabían que hacían experimentos Estaban... Toda, esa es la cultura y esa, esa es la experiencia esos métodos a veces solucionan en la parte en la sociedad en los estudios sociales se usa mucho esto. A nosotros nos, hecho, nos han hecho nuestros sociólogos, a algunos no los puedo ver ni pintura, porque han hecho experiencia, experimentos con nosotros, terribles experimentos. Uno de los experimentos sociales de nosotros es nuestros pueblos jóvenes que están a la vuelta. ¿Saben cuál fue el criterio social para atraer a los pueblos jóvenes? Es que como acá hay riqueza, hay que hacer la lucha de clases. La riqueza y la pobreza, hay que poner la riqueza frente a la pobreza. Un experimento social, histórico para ellos. Todo el mundo lo aplaudía porque ah, vamos a la lucha de clases, algo A mí se daba la lucha de clases y pones frente a cada organización bonita, pones un pueblo joven. A ver qué pasa. Y pasaron algunas cosas buenas y malas. La primera cosa mala que pasó es que esos salían a robar a los del frente. La segunda mala cosa que pasó es que todo el mundo tuvo que hacer un cerco y todas las casas se cerraron. Era un jardín tu frío. Se transformó en un montón de paredes. Acá. No hay jardines, ya no se ven. Entonces en la ciudad de la primavera todas las casas tenían jardines. Era algo bonito. Hoy no, está todo cercado. La primera experiencia. La segunda es que los señores sí se beneficiaron porque llegaron y aprendieron otras conductas. Con el mismo dinero, usan diferente. Bueno, su estándar de vida cambió para ellos. ¿no? Fue alguna ayuda. Pero para los que tenían dinero fue una desgracia. Las cosas que valían, las casas en horno, tan bonitas que había por Fátima, por California, todo, uh, fue, bajaron de precio. ¿no? Que había por las Quintanas, uh, bajaron de precio. Todo el mundo tenía miedo. ¿Quién voy a vivir ahí si me van a saltar? ¿Se dan cuenta? Pero eso, hay experimentos. Un estudio, un montón de tesis sobre esto los estudios de experimentación social empíricos, a ver qué pasa. ¿no? Y hay otros que son conceptuales, que se trata de obtener la mayor información posible sacando de todos los libros, todas las definiciones posibles, establecer conceptos. El concepto es una apreciación de un autor respecto a las ideas de otros terceros, o de un hecho, frente a una realidad. Y a veces son conceptuales, a veces afinan ideas. Me acuerdo, un, ahora es decano, hizo un señor, hizo una tesis sobre teología, trabajo y no me acuerdo, son tres. Y derecho, teología, trabajo y derecho. Una tesis de este alto. Y sustentó su tesis. Pero habló de tantas cosas, hizo una historia de lo que es el trabajo, una historia de lo que es el derecho y una historia de lo que es la teología y cómo se arma y cómo funciona al final interesante pero al final llegó al concepto de que están unidas el mensaje teológico influye en las otras en el derecho y en el trabajo interesante pero fue concepto nomás no hay no hay una prueba que diga sabes qué o tú tienes tal religión no te pago más no no existe pero sí es influye las personas piensan que influyen, influyen la conducta de las personas. La estrategia. La estrategia se le llama, por si acaso, estrategia, contrastación, metodología de la misma cosa. ¿no? Eh, Tiene otros medios y materiales. Un no, montón no de nombrecitos, como estos Pero hablan de lo mismo. metodológicos o sea, es la forma como voy a usar los métodos. ¿Qué primero y qué después? ¿Qué hago? ¿Encuestas primero? ¿Hago focus group primero? ¿Hago este, entrevistas primero? ¿Qué hago primero? ¿Qué hago primero? Consigo información estadística, saco datos, que es la metodología, cómo la voy a usar. Entonces quiere decir que hay un orden. Este es muy importante tiene un orden metodológico cómo lo voy a conseguir allá fantástico es como, como si usted quiere cazar bueno quiere cazar pajaritos allá entonces primero que voy a hacer me voy a disfrazar para que no me descubra el pajarito segundo tengo que ver a qué hora vienen los pajaritos al arbolito y entonces me voy a ubicar y me voy a poner de tal manera que no me vea con el sol ni, ni me vuela con el viento y entonces espero y una vez okay. que llego ya la hora, casé el pajarito es un proceso ¿Qué hice primero inspeccioné ¿eh? después de eso hice un estudio de cómo es la realidad ya me ubiqué, y tercero lo sorprendí ¿Ya? claro que no voy a usar un arma pero puedo usar una encuesta o puede ser alguna de esas cosas usted define eso es lo que vale de un estudio cuando esa metodología está bien hecha las empresas le ponen la platita para que usted haga la investigación. Pero si eso es un, una barbaridad, oye, no le, no le hace ni caso. Este, no puedo, ¿Qué? ¿Encuesta? Nah. Ahí no hay nada, no hay método, no dice cómo. Esos son los instrumentos. Entonces, cuando hay eso ese método de plantearlos y el orden, juega un papel importante. Y el otro aspecto es la valoración que tú le das a ellos. ¿Por qué despotrican tanto el periodismo ahora? Porque las encuestas valoran cosas que no, que no dan plata. Porque son cosas que están cerradas. Preguntan para que tú les respondas este, lo que ellos quieren. Pues no tiene ningún sentido. Pero científicamente tienes que tener el tino para que esas valoraciones que tú recibes sean ciertas. Así que yo hago una encuesta. El ejemplo más común que pasó en nuestra facultad, en nuestra escuela. La compañía, ustedes recordarán los profesores, este, la compañía, está Transporte California, ya no daba para más. Y los pueblos estaban muy lejos, así que tenía que ampliar, no sabía cómo. Contrata a unos amigos de economía y hace un estudio, se van a las, a las viviendas y preguntan a toda la familia cómo es, el estudio internacionales. Le sale un paquetazo que las... La gente debe caminar de tal sitio a tal sitio que se movía. Así que ellos, los choferes, sabían que eso no es verdad. No es cierto lo que están diciendo. La gente no camina por ahí nomás. Los arquitectos peores ellos están mal. El arquitecto sabe cómo vive la gente, a dónde se mueve, a dónde pone un mercado y sabe dónde va a caminar. Así que si usted se va a comprar, se va al centro y le va pasando. A a, la, a la, esta, la tienda esa de la, de la esquina de la marra con, con la avenida españa y ahí se va más allá y, y se va hasta el fondo ese es el núcleo y si todavía quiere ir voltea se va al otro paquete que queda que queda la que por la unión ah, tan quita. así camina la gente así van los vehículos pero no que de un sitio a otro el estudio está ahí tipo, hecho por mi casa por acá así que estos señores vienen y llegan a la escuela y buscan a los alumnitos así que unos 10 o 2 alumnos así como ustedes del último ciclo para que haga un estudio de, de los clientes pero saben que esas van a ser jovencitas después todas, to, tres fueron a trabajar con, como todas fueron a trabajar la compañía y ya después se fueron a trabajar a otros lugares se fueron a entrevistar al sujeto ¿quién era el, al pasajero? así que van, se iban al paradero y e entrevistaron al pasajero subían al micro y le pagaban el pasaje y le entrevistaban. Y así con esa información, la cosa fue fidedigna. Se fusionaron las varias empresas para hacer lo que es ahora tan grande. Había empresas que hacía, pues se iba por el norte, otra para el sur, diferentes, se fusionaron. Transporte California y aparecen las palmeras. por un estudio hecho por jovencitos. ¿Qué, qué pasó? Ah, le dieron el valor que corresponde a la gente. Nosotros le daban valor a las encuestas que hacía hace muchos años en Estados Unidos, en casas, por casas. ¿Y qué habían encontrado? Que Habían encontrado una gente que le preguntó: ¿Usted cómo es? Así, ¿Ah, ¿dónde voy yo? Viajo de aquí, allá, allá. ¿Y usted qué cosa es jubilado? Allá? ¿Y dónde, dónde trabajo? Usted, ¿a ¿Dónde viaja? Bueno, yo voy los domingos. ¿no? Uh, lo mismo que nadie. Es un jubilado toma sentado, no trabaja. No se mueve. Pero estos entrevistaron a los pasajeros. pues eso es algo importante la idea de saber cuánto mide lo que va a... A veces la encuesta tiene un valor, ok, pero más vale la opinión del, del, del experto. Tú tienes que decir qué peso tiene. O de repente más vale la información técnica que tienes ahí. O de repente no has escogido bien, estás en pues Eso es lo más importante. Cuando esas dos cosas están bien planteadas, bueno, algunos les pagan. A mí me han tenido la suerte de alumnos que le dieron sus 60 mil dólares para quedar hagan sus estudios. <ríe> Parece broma, pero es cierto. ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Tener una idea clara de que si tú no haces un buen procedimiento, lo demás va a ser un formulismo. Nosotros de repente, como no sabemos, te vamos a decir que está bien. Pero dependerá de cada uno para que logre sus objetivos que ese proceso lo haga bien. Que esté ordenado. Por eso es muy importante la opinión del profesor especialista del área. No se queden con, con mi opinión. Si el, el tema es de otra cosa, vayan al otro profesor y pídanle, por favor, si está, de una forma que les explique. ¿no? Esto es de tal forma. Porque los, nosotros somos metodólogos. Tenemos una especialidad. Si a mí me hablan de control, bestial y si me hablan de logística, abastecimiento, bestial y de producción bestial no ahí estoy pero me hablan de otro campo que ya no trabajado mucho el desarrollo humano bueno pues hace muy cuándo ha o sea, sido jefe personal cuando tenía 25 años, 21 años ya no ya, era. eran otros tiempos entonces esas cosas como, dependen de ustedes la otra es el ejemplo de idea, tema, problema la idea es una cosa en el caso de la política económica pues no, la idea pero la, cuando uno ve el tema y a ver si efectivamente uno conoce el tema es idea. sucede que muchas de las personas tenemos la idea pero encontrar el tema es bastante complicado y luego explicar o diseñar el problema más complicado ¿no? por eso es que acá habla y dice pues, estas ideas se determinan Determinará usted un una idea general. Y sobre este tema, quería hacer un comentario. Alguna vez nosotros decimos: ¿Cómo es posible que nuestro país, que está así, ¿no?, este, tiene la, todas las materias primas, las produce y las hace todas, ¿y por qué no fabricamos? ¿Por qué no hacemos? Y nos vamos a ver que esa es la idea. Pero no es la única. Esa idea la tuvieron hace mil años, no, hace dos mil años no tuvieron los romanos. ¿no? Y se dieron cuenta que si la persona que tiene la, lo produce, no se le va a vender a usted. Así que mejor yo le da la materia prima y lo fabrico yo y yo le vendo. Y no es de ahora. Entonces todas las empresas hacen lo mismo. Tratan o sea, en un lugar la materia prima, lo fabrican en otro sitio y le devuelvan en venta. Hace, hace, hay, círculo económico, dice. ahora a veces uno gana más que otro, sí, depende del mercado, ¿no? pero eso es cierto, entonces este joven este joven decía, pero ¿cómo es posible, siempre sí, pues porque es la tecnología, y la tecnología te la obsequian o la venden, ah sí te la venden la tecnología, pero nunca te van a vender la tecnología para que tú le hagas la competencia, nunca, y entonces hay que, aceptar, hay que hacer una negociación, ah, esto es política económica pero ¿no? hay que hacer negociaciones y así vamos a entender por qué algunos países han encontrado un campo especial para desarrollar su propia tecnología, genial nosotros estamos en la comida no nos van a poder imitar ¿no? porque los productos son propios, una costumbre, sí en nuestra comida, como también en el turismo, no nos pueden copiar aunque los chinos se han copiado todo ¿no? los chinos tienen allá un machupicu chiquito tienen. Va a pasear. Lo han copiado, lo tienen allá. Pero es la verdad. La idea es con un papel importante. Es la motora de todo. Es lo que emociona para poder hacer una tarea. Este, todo esto explicado para tratar de.. No sé si está animado, creo que no está animado. No está animado. Ya me ganó el tiempo. Voy a marcar. Sucede entonces que hay un de los problemas, un problema tiene muchas causas. Probablemente te tengo un, una idea total, un causa total y se le vaya más dimensiones, que son las que inciden en el problema. Y de ese problema, esas, esas cuestiones, hay efectos. ¿no? Ojalá cada uno de ustedes haga. Una, una hojita como esto. ¿Sabe qué es esto? El modelo de la teoría de su problema. Es una teoría. Aquí funciona, ahí están las variables. Dependiente e independiente. Entonces, eso todo dentro de un entorno. Y hay un periodo de investigación. Esos son los componentes de un problema científico. Como acabamos de ver antes, aquí en forma gráfica, podría ser que una causa tenga este efecto X. Y acá usted la tendrá que evaluar porque cada una de estas va a ser una hipótesis, una, un pequeño subproblema. a evaluar cuál de esos es el que tiene más peso. De repente, de repente la causa A tiene 80% de peso, los otros son 20, 10 y 10. Y eso afecta acá en el 60%, los otros 20 y 20. Los va usted a analizar. Para eso es la idea. De definir un problema. Entonces consideramos que un problema de valor científico tiene lo siguiente: primero contiene las variables o dimensiones del problema. Cuando usted escribe el problema está. ¿Qué más? Está escrito en forma de una pregunta. ¿Qué más? Es dice que qué sujeto es el que está analizando: la empresa tal, el comercio tal, el mercado tal. Luego tiene que aclarar el lugar o el ambiente del problema, en qué sitio y en qué lugar es, y precisar en qué tiempo se hizo el estudio, de dónde a dónde empieza. No quiere decir que tiene ser de ahorita, porque dependerá del tema. Pueden, el otro día había un señor, no sé si se graduó, llegaría a graduar, había hecho un estudio sobre la. ¿cómo se llama? Las gangas que se daban en el tiempo de la colonia, no, en el tiempo de los, eh, los incas, en el tiempo de la colonia y en el tiempo de ahora. Y sucede que la palabra yapa es una ganga quechua, es lo que se da adicionalmente a alguien para que pueda hacer su, su compra, es la oferta, la ganga que le damos. Hoy le llaman un plus, hoy le llaman un, un, un bono, ¿cómo se llama? Bono, bono. Un hombrecito que tiene que viene con premios, ¿no? pero eso va cambiando. Es un estudio interesante. Entonces, para eso tuvo que estudiar el comercio en tiempo de las, de las indígenas. Cómo se hacían los domingos, salía la gente. No domingo, un día de la semana, el día, el día del sol salía la gente. Bajaba de los pueblos a vender en la calle con sus sábanas, a intercambiar en trueque. Y te decían, bien yapado. Y aparece otra palabra: pisca, Mayorado, menorado, piscado, pisca en los cinco dedos de la pisca, una pisca, una pisquita, ¿no? una pisquita así y una pisca. Entonces, interesante, se fue aprendiendo las cosas y estuve así de tal año a tal año y de tal año a tal año, eso fue su ámbito. Me parece que fue muy grande y creo que no se, sé, ya no, no, no llegó a graduarse porque es demasiado, el es es trabajo muy bueno. Entonces, estas consideraciones de un valor científico tiene un. Si no tiene usted ese tiempo, no tiene problema. No hay cómo hacerlo. No hay cómo solucionar no, no puede programarlo. ¿No? Hasta aquí lo que he podido sacar. Para mí, de repente, lo único que vale es la, la última parte que acabo de decir. Pero lo demás es el sustento del porqué. Quiero agradecerle su atención y dejar para las consultas del caso la participación de nos, nuestros doctos amigos en esta área, los profesores.